Podemos decir con orgullo que Navarra constituye un referente a escala europea en materia de energías renovables con una histórica apuesta tecnológica e industrial para su desarrollo. La industria renovable en Navarra emplea a 10.700 personas, 5.900 de manera directa y el empleo generado además es de un alto valor añadido con casi el 70% de titulados superiores. Y la aportación a la economía foral en 2020 alcanzó los 3.250 millones de euros de facturación, lo que supone el 8,5% del PIB Navarro. Más de 100 empresas conforman el sector renovable con un 60% de pymes y medianas empresas. Y cabe destacar también la aportación a las exportaciones del sector renovable porque el 80% de la producción se destina a mercados internacionales. Navarra cuenta a día de hoy con la energía eólica como... Principal fuente de generación de energía verde, 1.098 megavatios de potencia instalados y con una industria líder en el ámbito de las renovables, referente en infraestructuras de IMAS de Masí, generadora de talento, de empleo de calidad. Entre otros hitos, Navarra estableció la primera comunidad energética en España de Galar en el año 2019. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.